No sé cómo hiciste tú Para ya no pensar en mí Baby Yo quisiera que tú me enseñaras a olvidar para yo olvidarte Porque no quieres amarme Siempre me la paso pensando en ti yo, Deli, yo, yo. Yeah. Se acabó el amor, y no fue tu culpa ni la mía Se acabó el amor, por la monotonía Tus amigas hablando, mi nombre es amando Y no te das cuenta que la relación se está acabando Y ya, las cosas quiero solucionar Tengo entendido que la vida, amores vienen y van Pero contigo es diferente, no te saco de mi mente La noche son frías y tú demás tienen ausentes Y ya, tú no piensas en mí Sabes que te extraño baby Necesito aquí Y ahora tú estás sola Y yo estoy solo Ya no hay amor Todo terminó Y ahora tú estás sola Y yo estoy solo Ya no hay amor Todo terminó Y pensar que solos nos ha tocado vivir el amor y el orgullo es así Tu mientes, yo miento Pa' que no nos vean sufrir Y pensar que solo nos da En mí, igual que yo, mi amor. Vivo recordando momentos de aquel la Y ahora tú estás sola. ¿Qué quieres, bebecita? Jau Fiel Man nos produce Digital Records, mucha calidad, música, Richie estamos haciendo música para el mundo. Jau Del y Fiel, nosotros somos el poder tras el poder.